Seguimos en las tumbas, ahora vamos a empezar a pasar por otro camino que es, ¿de qué es? De lo, como los funcionarios, que lo, empiezan con los guardianes que empiezan a custodiar, claro, soldados, guardianes, claro. la tumba, la tumba, que entonces sería como los guardianes de la tumba, entonces en este camino... Comenzamos a ver distintas figuras de guerreros y de personas, así todas de piedra. Wenchong Path, de 250 metros. Allá, distintos oficiales, distintos soldados que están cuidando el camino al emperador, que serían primero los animales y ahora los, los funcionarios. Así que ahí vamos a ver cómo va. No sé si se ve. Y Lanto también está custodiando el camino del emperador. Así que estamos en las tumbas de la dinastía Ming. Como ven, ahí están los primeros guardianes. Ahí se ven.